Es muy tarde para que nadie llame desde la otra parte del mundo que cada vez visito menos. Y por eso, cuando descuelgo, ya tengo la boca seca. Digo mi nombre al auricular y espero. Espero en un largo silencio. Me dice mi hermana y no mi madre que está con él en el hospital. Papá está muy enfermo, es mejor que vengas. Ya está aquí el día. Un pudoroso fundido en negro cerrando la película. Todo era cierto. Una llamada, a través de nudos gordianos telefónicos y abismos de frialdad, me ha puesto en contacto con el fin. «Hola, ¿sigues ahí?» Asiento con la voz, pero mis mandíbulas, la mano que sostiene el teléfono, todo participa de una misma cáscara colgamos al unísono sin despedirnos siquiera. Al acudir a la cama y sentir el cuerpo caliente de mi pareja robándome la sábana, me tranquilizo. En esta parte del mundo no ha sucedido nada, aún no. Hago y deshago las maletas. ¿Cómo nos vestimos para un día así? Mis dedos, están desordenados. No sé ni atarme los zapatos que papá enseñó a atarme y ahora van a conducirme hacia la puerta, hacia su última cama y su último sueño. Puedo imaginármelo a través de una niebla que lo va disolviendo y avanza y también acude a mi encuentro. Tic, tac, tic, tac. Mi novia se ofrece a ir conmigo. Le digo, mejor no. Todavía hay que esperar y ver... No sabemos cuánto tiempo, etc. Los detalles duelen más que todo porque te obligan a seguir vivo y pensando. Oliendo mi necesidad, la urgencia con que lo necesito, las aerolíneas me ofrecen sus billetes más caros. Y yo, en efecto, me comporto como un pobre perro incapaz de regatear. La gente está en llamas. Chilla por dentro. La gente está en llamas. Salta sin paracaídas fingiendo que todo está bien. Cierra los ojos y no sentirás el golpe. ¡Pum! Necesitamos encontrar mejores mentiras. La zafata. A quien le emerge una joroba mientras se empuja el carro. Ofrece su surtido limitado de bebidas y pregunta. ¿Todo bien? Bien, bien. Espera y verá. El avión aterriza suavemente y eso también es parte de un espejismo. Nadie acude a recogerme al otro lado. Mis padres solían hacerlo. Tomo un metro y un tren, con mi equipaje descompensado, mis ropas y enseres de futuro huérfano. Y me acuerdo de que no me quedan amigos en esta ciudad. De que en la playa siempre está nevando. Y de que el mar aquí no tiene olas, ni sal, ni depredadores. No es un mar. Ni siquiera paso por casa. Allí no hay nadie. Mi mundo se ha reducido a un hospital. Hace rato que no lloro y espero no hacerlo, cuando le ve acostado, expuesto a los cuidados de unos desconocidos, como un niño. Hay una luz en el mundo que palidece, se dobla, se apaga. Ni siquiera es la de mi padre, no. Ni siquiera... Esa